Está muy fuerte. Que, que Dios nos libre. Eh, eso producción... Que Dios nos libre. Vean lo que... No, pero eso no... barbaridad. No, va Me escriben aquí que si seguimos así la gente va a pedir que vuelva el PLD. Bueno. Eh, señores, no, no quiten esa posibilidad. No, que, que so sea 24 so si no... Eso la no sociología sabe. política pero no el PLD. Establece eso. Mira, ¿verdad? te voy a decir algo que Danilo dijo en un discurso que muchos lo criticaron eh, nosotros lo criticamos en el sentido de que, que, cómo lo hacía sabiendo que él era el presidente y que había tomado medidas que a futuro el endeudamiento iba a mantener al país en bancarrota prácticamente. Pero él advertía eso en una reunión que no debió de ser transmitida hacia afuera, sino que el próximo gobierno que venga va a, ser, va a ser imposible que lo haga en las condiciones que está la economía. Es decir, él era el responsable de la economía en el momento y lo que estaba dejando, ¿qué era? Entonces yo me quedé confundido aquella sí, pero vez. Pero ya, ya, ya no hay forma de culpar al que se fue. Eh, pero esa ahora, es la ahora parte. Pero son otros los que están. Buenos días. Esa es la parte. Buen día. Hello. Adelante. Sí. Yayan. Yes, sí. ¿Me escucha? Claro, sí. a, a, alto y fuerte. Adelante. ¿Aló? Sí, a, a, buen día, le escuchamos. Buenos días. Eh, eh, sí. yo quiero que tú sepas que cuando Danilo dijo que el otro gobierno no iba a poder tener un, un gobierno bueno, era porque ya ellos se habían robado todo. Ah, Sabía bueno. lo que venía, ¿verdad? Que sepa... Que lo único que yo que estoy Danilo de acuerdo con y, Danilo y que lo que dejó. Los de ladrones se llevaron eh, todo eh, lo que había. Una pregunta, amigo televidente. Eh, <risa> Mira cómo ¿Por qué no pueden decir eso también? Que pero, Danilo se llevó todo lo que quedaba. Pero déjeme hacer la preguntita. ¿Usted está ahí? ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Aquí o aquí? Aquí. Eh, Ponle la cámara. ¿Cómo es que un país quebrado, ah, eh, donde se robaron todo, le regala 100 millones de pesos a un grupo de canchanchanes? Pero no se me vaya, quédese ahí. Para que aguante la presión. A un grupo de artistas, de artistas que apoyaron al PRM, un grupo, un grupo de canchanchanes de del hijo de Peña Gómez, y le regalaron 100 millones de pesos. Un país quebrado. Oh, pero venga acá. No, Mira, oh. en definitiva que la comprensión del, de la continuidad del Estado. A Luis Abinader le está resultando un tanto eh, cuesta arriba el no, tener, el no poder hacer las cosas que deben hacerse sin tomar un préstamo producto de que nosotros estamos cumpliendo producto de pandemia y de lo que dejó, como dijo el amable talibidente y yo había sí. señalado del sí. discurso de Danilo, que lo había dicho, en, en, no era público, sino en un encuentro. Sí. Tenemos llamada. Y parece ¿Te a ser ser que el, los cuatro que años mencionando a Danilo. Parece que, él tiene, parece que él tiene eh, un cierto grado de erudismo. Pero dejaron el poder... equipo económico de Danilo ahí. No, de Leonel Fernández. No, de, de Danilo. De Fernández. El de Danilo? De Danilo. Fernández. Porque aquí mismo? la gente no quiere entender que Danilo y su grupo de Joao Santana quiso destrozar okay. en todas sus partes los logros de buenos su propio días. partido. Eso es lo más es, extraño es que, se que se hay. Me sueño con Danilo, buenos días. No, no me sueño con, el, eh. con un cambio de, de, de, en la pues, vida pública adelante. nacional. ¿Yayán? Sí. Es que así te ayudan después también el gobierno <risa> No, pero me, me está yendo mejor a, en este doctor, eh, a nadie a tener algunos resultados. Lo que pasa es que algo? de Caramba, ¿y qué es esto? Doctor. ¿Es Doctor, lo que pasa es que yo, sin tener botella y sin tener nada en el gobierno, crecí en un gobierno estable, no de Danilo, sino los gobiernos del PLD. Los 16 años del PLD fueron gobierno. claro, hubo corrupción, pero fueron gobiernos de desarrollo y de estabilidad. Y eso ni usted ni nadie lo puede discutir en la República Dominicana porque los hechos están ahí. Tanto es así que el, el gobierno actual no se atrevió a cambiar el equipo económico, tuvo que dejarlo a todos ahí. Mira, es eh, llamada, Yarjan. Buenos, buenos días. Tenemos que finalizar con esto, Israel. Vamos a el, ver. El Buenos días. Usted ah, va a quedar aquí. Sí, sí. Déjame, <risa> eh, Buenos más. días. Buen día. Se fue. Miren, el instructivo eh, ¿De, qué? De, la, de la Procuraduría de las Multas. No, está en evaluación ahora. Pero está bien. <risa> eh, es un regalito nada más que yo le tengo para que ustedes vean el disparate. Además del disparate de violar la ley y la constitución, si lo pueden abrir, muchachos. Para que ustedes vean, amigos televidentes, lo que, lo que firmó Miriam Germán Brito, la pupila de, de los aquí presentes. Claro. ¿Qué dice ahí? Déjalo ahí mismo. Procuraduría General de la República. ¿Qué dice ahí? Año de la consolidación y de la seguridad alimentaria. Pero váyanse al... al, al no, anoten eso. Año de la consolidación y la seguridad alimentaria. Ese fue el año pasado. Parece que Miriam Germán Firmó eso sin leerlo, porque además de que violó la constitución y el Estado de Derecho de la República Dominicana, ni siquiera se dio cuenta que estaba firmando un documento con una hoja timbrada del gobierno pasado, del no, año pasado. Hay que entenderlo. Del esto. año pasado. Te Míralo ahí. Permíteme refutarte eso. Si me lo permite, te lo voy a explicar. Este año no tiene hace, título. Hace unos días. ¿Este año no tiene, no tiene título? Hace unos días el presidente de la República anunció, entendiendo que eso conllevaría un gasto de cambiar. No. Eh, material gastable Porque todas las notas, actos Y demás que salen del gobierno dominicano Debían de tener un lema Ajá. Ese lema este año para evitar Ese gasto Que luego vimos a Marchena decir que eso no representaba Ningún gasto Qué disparate. Eh, Esto parece ser que Lo que ha sucedido es que continúa El, el, el la, la documentación O no, el mismo no, oficio No. Con los una equivocación tuya. Los ese fue, ese fue el lema del año pasado. Este año no hay lema y por tanto, sí. esos documentos que están utilizando con ese lema son obsoles, no, los documentos, son viejos. Son los y están formando cosas que ni siquiera saben. Son los mismos materiales ¿sí? tabla Además de que la Gracias con a viejo. todos por estar con nosotros aquí en de mañana. Sí, agradecido tira. de que compartan con nosotros sus inquietudes y sí, también que también. nosotros poderle llevar a ustedes nuestras opiniones. Mañana será otro día.